Todo este informe lo pueden chequear a través de los distintos canales que hay de publicación De medios alternativos, mal llamado alternativos, pero de alguna manera nos va a servir también para distanciarlo De las corporaciones mediáticas que ignoran las protestas de la juventud y del pueblo trabajador colombiano eh, Recordemos que hay casi 70 muertos en dos meses de protesta ¿Eh? se le sigue llamando democracia a Colombia a ese estado narco paramilitar gobernado por una de las oligarquías más sangrientas de nuestro continente y por otro lado ahora este detalle que me parece tremendo que es la aparición del paramilitarismo descuartizando cuerpos estos informes están plenamente ignorados por las prensas corporativas y obviamente las corporaciones este, bancarias que a su vez tienen medios de comunicación, como es el caso del diario El Tiempo en Colombia o muchísimos diarios en Argentina. Eh, estos informes obviamente lo vamos a estar replicando también en todos los canales de nuestro programa. No me voy me a arrimar, no se me arrime, que si a mí no se me puede arrimar. Y porque si, por si me... No me toques, no me, no me toques, usted no me toques. O sea, no me toques, no me toques. No me empuje, estoy avanzando, me empuja, estoy avanzando, porque me empuja. Estoy avanzando, porque me empuja. Estoy avanzando y me están empujando. Estoy avanzando y me están empujando. no me da que no me duele estar tan bien y Con estas imágenes de las protestas en Colombia nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago, repasando siempre las historias de Latinoamérica profunda que no van a estar obviamente vinculadas a la maquinaria de mentiras, eh, engaños y envenenamiento respecto a lo que sucede con Latinoamérica. Hagamos un pequeño ejercicio e imaginemos que se nombrara a alguno de los manifestantes asesinados por el ESMAD, por la, por la represión colombiana en los diarios locales. ¿no? El escándalo que habría si finalmente la información estuviera en manos de todos nosotros. No tuviéramos que estar siempre levantando todos los ladrillos para entender qué es lo que pasa en esta parte del mundo. Con esta mirada nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal. Les decía con más cartas.